Hace 46 días que decidieron encerrarse él y otros cuatro compañeros al ver que se estaba poniendo la cosa muy fea que no había ningún arreglo que el gobierno había hecho unos recortes que no, no procedían con lo que se venía diciendo y entonces decidieron que se una medida de, de digamos de reivindicación que se iban a, a encerrar él y otros cuatro pues, nada, me fui para casa de mis padres porque tengo un, un niño de nueve meses y no lo aguantaba estaba en casa, siempre estamos juntos además y que vale estar solos pues me fui para casa de mis padres y voy allí meses y pico pero mal, no se pueden ver ellos no salen para nada y no no verlos nada hay que luchar hay que no se puede dejar los pies de esta manera yo creo que sí que lo se pasa mal tanto ellos como nosotros pero de alguna manera tiene que haber entonces, que un, unas partidas de más ayudas que iban a venir que, es, que son nuestras, que haga un recorte tan enorme pues eso dentro de todo lo que se está recortando y todo lo que se está haciendo pero bueno, nos involucra a nosotros esto en este sentido pues nosotros tenemos, bueno, esto somos de mi casa y tanto la DEN somos todos, tenemos toda la familia mineros y personalmente, claro, pues tenemos un montón de letras Tienes coche, piso, un niño Y la claro, lucha afecta Yo no tengo un trabajo estable Entonces, bueno, ¿quién lo tiene estable hoy en día uh -huh. Te afecta de todas las maneras Según, Ellos hasta iban a luchar hasta que, hasta que puedan Son muchos días ya, ya pesa. Ahora quedan cuatro Salió un chico con un ataque de ansiedad A los 12 días, creo No sé No sé cómo lo aguantan Con qué, porque distracciones ya ves Solo tienen pues, una baraja de cartas y no tienen nada, la prensa que les bajan para informarse y nada más. Es que no sé cómo pueden aguantar tanto, y más sin ver a la familia, claro, que es peoría, lógicamente. Pero bueno, son fuertes. No lo sé, yo nunca entré en una mira, pero bueno, supongo que por lo que te cuentan, pues muy oscuro. El sitio donde están, bueno, están muy recogidos. Están los cuatro muy juntos, nada, tienen donde duermen. Según me explica, pues todo, todo muy junto, pero muy oscuro, es que no hay nada. No hay un baño, no hay... no hay... no sé cómo explicarte. ¿no? no tienes ningún tipo de... Son... las condiciones son... no son muy buenas, la verdad. No, a mí me dijo que ya estaban cerrados. Yo no supe nada antes. Nosotros comimos juntos, él vino a trabajar, yo fui a trabajar también y cuando a las 10 de la noche suele llegar, dice, algo, normalmente. Ya me llamaron, que cada no, vez había decidido encerrar y que no, que no esperaran por él. Esa noche que no iba Y así se alargó, pues mira, íbamos 46 días, pero fue así, no, yo no lo sabía antes. Bueno, y ellos tampoco porque fue decidido en ese momento. Fue un cruce de miradas entre compañeros y todos pensaban lo mismo, al ver que esto se ponía bastante feo que me lo tome bien en el sentido que lo apoyé siempre. se me dice que tuvo mucho apoyo de mi parte porque desde el primer momento yo fue lo primero que pregunté ¿Estás seguro? ¿Estás bien? ¿Esto fue en caliente? ¿Ahora qué? Siempre me dijo, lo volvería a hacer mil veces. Entonces, como lo vi tan seguro a él y que era por lo que crees tienes que luchar y siempre, siempre es una cosa que hablamos los dos. Entonces le dije, palante, tío, es todo mi apoyo. Que lo voy a pasar mal, evidentemente. No es agradable, se pasa mal. Mucho miedo a que se pongan enfermos, eso es no sé el miedo más que tengo, que se pongan enfermos. Pero si él lo decidió conmigo, va a tener el apoyo siempre. Y a sacar las fuerzas donde haga falta. Tener no las teníamos, vamos. Sí, hay una plataforma que se llama Mujeres del Carbón en Lucha. Y sí, fuimos a, a una concentración a Oviedo, a, a la consejería... Estuvimos otro día en Oviedo también que fuimos a las puertas de, de Unosa y ayer, el lunes creo que fue, sí, hicimos una marcha nocturna con las luces y los cascos de los mineros desde otro pozo hasta este, que es donde estaban los encerrados, entonces vinimos a hacer un acto aquí. Y bueno, que sí, concentraciones, marchas, lo que se puede. Bueno, hay mujeres, hay, hay hermanas, madres de la plataforma, te digo. Pero las básicamente que se están moviendo son las mujeres. Pues a la gente que no lo entienda, pues hay que comprender que es el pan. Yo él siempre me dice que lo hace por el niño. Es un futuro pa, pa, para Álvaro y que no lo va a dejar. No va a dejar que esto se... Aparte es que es una vida aquí, de tus padres, de tus abuelos, y que no queremos que eso se acabe se acabarían las cuencas, eh, nos dejarían entonces, si se acaba la mina aquí, no. yo por ejemplo que tengo un negocio, que no sé lo que te decía que no tengo trabajo, yo voy detrás y así el resto entonces hay que comprender que si se hace explorado. nadie está por gusto 46 días encerrados a 700 metros hay que comprenderlo